Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio eh, Estamos en otra edición de GPAS 10 Soy Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Antonio Giovinazzi Y lo que parece ser eh, sus últimas carreras en la Fórmula 1 como piloto de Alfa Romeo Bienvenidos Bueno, estamos en una temporada con un mercado de pilotos relativamente tranquilo. ¿no? El retiro de Kimi Raikkonen posibilitó la llegada de Walter y Bottas, Alfa Romeo. Que bueno, al dejar su lugar libre a Mercedes permitió el ascenso de George Russell desde Williams. Ahí para ser compañero de Lewis Hamilton. Y a la vez, al dejar ese asiento libre, ahí la escudería de Groove. Este, este lugar lo va a ocupar Alex Albon Que bueno, va a retornar a la Fórmula 1 Después de estar un año compitiendo en el DTM Después de aquella salida de Red Bull A fines de 2020 Bueno, todos estos anuncios Se fueron dando Entre agosto o septiembre Y a partir de ahí La única incertidumbre Era el futuro de Antonio Giovinazzi Desde ahí hasta noviembre Hasta mitad de noviembre Cuando esta semana Una publicación italiana eh, informó que Giovinazzi no iba a continuar este año en Alfa Romeo Y que el sustituto eh, elegido por el equipo para el año que viene eh, Va a ser anunciado el 16 de noviembre eh, Una triste casualidad ¿no? también para, para Giovinazzi Que bueno, va a ser anunciado su reemplazo después de GP Brasil Una carrera donde haya logrado su mejor resultado de la Fórmula 1 ¿no? En aquel año tan tan tan bueno de Alfa Romeo ese 2019 donde entre Raikkonen y Jovenel se habían conseguido 57 puntos en la primera temporada completa como titular del italiano en la fórmula 1 y que bueno a decir verdad también a la par de, de una, una baja en el rendimiento de, de Alfa Romeo mucho tuvo que ver el motor también provisto por Ferrari eh, también eh, Giovinazzi también fue decreciendo. También en su, su cantidad de puntos. ¿no? Había logrado 14 en 2019. En 2020 pasó a tener 4 puntos. Eh, en la temporada. Y en 2021. Por ahora viene cosechando. Nada más una unidad. Eh, que logró en el, en el Gran Premio de Mónaco. Estamos hablando de la quinta fecha. Eh, por mayo. Así que. Eh, tiene una gran sequía. ¿no? En resultados. El italiano. Eh, tuvo buenas clasificaciones, hay que, hay que destacar que, que llegó a la Q3 en algunas carreras, sin embargo, eh, por ejemplo, en Italia o en Holanda, todas esas buenas posiciones de largada que había conseguido Joe Ignacy no, no las pudo aprovechar, eh, digamos, digamos, es, eh, eh, hay que recordar también ese accidente que tuvo en la, en la carrera de Monza con... Una, una de las Ferrari, eh, que también le, eh, no le permitieron sumar eh, puntos. Y a medida que iba pasando el año, eh, la atención iba creciendo un poco, eh, con algunas declaraciones por parte del italiano, que, que al no tener una, un, un futuro definido, también eso también incidía en su, en su actuación en pista. ¿no? Entonces su incertidumbre era como una mochila para, para el italiano, que por ahí no le permitía conseguir más resultados. Eh, todo esto, bueno, este, este mal ambiente por ahí en el Ferromeo fue fue creciendo, incluso también eh, por, por el lado de que Raikkonen iba logrando algunos puntitos también en el Ferromeo, eh, mientras que el italiano se mantenía con aquella unidad de Mónaco y sin sumar eh, otras otros nuevos puntos para, para el equipo, hasta que bueno eh, al llegar al Gran Premio de Turquía ocurrió un un gran problema ahí en Alfa Romeo. Eh, Giovinazzi le tenía que ceder la posición a Raikkonen, que tenía un mejor auto para disputar las últimas vueltas de la carrera, para superar a Esteban Ocon, que recordemos aquella carrera en la que Francesa había corrido eh, toda la, la prueba con, la misma, con el mismo compuesto de neumáticos y en las últimas vueltas había hecho tiempos de vuelta muy altos y que finalmente Alfa Romeo terminó sin puntuar. Eh, por, esta mala, por esta mala decisión de, de Giovinazzi de no dejarle eh, cederle la posición a su compañero Raikkonen para que pudiera lograr un décimo puesto. Y a partir de ahí todo fue barranca abajo. no Después en el Gran Premio de Estados Unidos eh, hubo un contacto por radio bastante, bastante tenso también al cuando Giovinazzi no quiso cederle en un principio la posición a Fernando Alonso con, con aquella batalla que tuvieron... Durante la carrera de Austin. Que bueno, después ahí finalmente tuvo que ceder a italiano Y después en el Gran Premio de, de México. Eh, Jovenel directamente, directamente acusó al equipo Alfa Romeo. De, de haberle virlado una, un probable top, top 10. Al haber hecho una mala una mala elección de, de las paradas de, de neumáticos. Tuvo que parar muy, muy temprano. Y eso no, no le permitió seguir avanzando en la carrera y, y poder haber obtenido un, unos nuevos puntos desde aquel Gran Premio de Mónaco. Un, un puntito más, un top 10 para, para lograr eh, crecer en su cosecha personal. Eh, bueno, sí, todo es un, es un presente bastante malo para la para relación entre Alfa Romeo y, y Antonio Giovinazzi. Prácticamente está sellada hizo, su, su vida del equipo. Y bueno, por otro lado, bueno, hay que ver quién, es, quién será el reemplazante del italiano en estas fechas, eh, en la temporada 2022. ¿no? Este año lo va a completar seguramente el italiano. Por un lado, puede ser eh, de los reemplazantes, puede ser Nick Debris, un holandés campeón de la Fórmula de este año, que también fue campeón de la Fórmula 2 en 2019, eh, que es de la camelia Media de Mercedes. Eh, puede ser Wansu también. Un chino que también compite en la Fórmula 2, que es de la Academia de Alpine. O Theo Porcha, que es de la propia Academia de Sauber, francés. Así que entre estos tres estaría reemplazante de Giovinazzi para la temporada 2022. Para competir en el ferromeo y también ser compañero de Valtteri Bottas. ¿no? Por lo pronto digamos Giovinazzi va a continuar en la Academia de Ferrari, de la que pertenece desde hace unos cuantos años. Eh, probablemente su, su carrera en la Fórmula 1 va a estar complicada Ya sabiendo que bueno, hoy en día Ferrari tiene dos pilotos eh, bastante competitivos que, que traen resultados como Leclerc y, y Sainz y, Pero bueno, puede haber una puerta abierta también para el italiano En el mundial de resistencia donde Ferrari va, va a empezar a competir eh, prontamente Con el nuevo reglamento de los hipercars Y bueno, ahí puede ser que, que el italiano Antonio Giovinazzi Pueda continuar eh, su carrera deportiva. Habrá que ver. Eso de lo deparará el futuro. Pero bueno. Va a ser el, ser el fin de la línea. Después de, de tres años en, en Alfa Romeo. Y bueno. Un futuro que bueno. Sobre todo que bueno, es alentador. Por la Fórmula 1. También Giovinazzi podrá, tendrá la oportunidad. De conseguir también buenos resultados en el automovilismo. Bueno. Muchas gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Será Hasta una próxima edición de GPS 10. Un abrazo.